170 eh, Tiene ventaja, a ver campeón, es eh, eso, o sea, tú pesas, hostia, tú pesas eso básicamente, sombra de cementerio, lol Pesas básicamente, lol, lol, lol, qué guapo, ¿no? Como pelea, pesas básicamente eso por, por, tu, por tu estatura, campeón, es normal, ¿sabes? Voy a hacerle esto, coño ¡Ay! ¡Ah, Dios, Dios, hemorragia! Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. qué miedo, ¿no? Hermano, ¿eso qué es? Hermano, ¿te acabas de sacar un alien del cerebro y me has tirado un moco verde? ¡Qué guapo, gente! ¿Eso qué es, tío? A ver, voy, voy high level Voy high level No me gusta hacerme los bosses en Elden Ring a la primera Pero bueno, se intenta Hermano, eso está roto A ver, también digo que es un boss de mierda, creo yo, ¿no? ¡Oh, no! ¡El, el moco! ¡Vamos, ¡Qué guapo! ¡Me ha inmovilizado! ¿Eh? Hermano, déjame ¿Eh? ¿Eso qué es? Hermano, parece Resident level 4 Ahora sí. Vamos. Sombrar el cementerio. Eh, cenizas del ancestro de la putrefacción. Vale, una nueva invocación, tío. Es que me, me parece que estoy jugando un juego de Square Enix, tío. Qué guapo. Parece que estoy jugando un puto juego de Square Enix. Me encanta. De cierto modo, eh, literal y trayendo un contenido más variado que siempre pues enriquece muchísimo más lo que es el contenido, ¿no? De eh, toda una comunidad entera. Es lo que me mola también al mismo tiempo. Es decir. Voy a intentar pegarle la cabeza solo, ¿vale? Le voy a dejar la cabeza hueca, gente Y voy a aprovechar ahora ¡Hostia! ¡Dios! Me da igual, ah, ¿sabes? Que me quite vida Voy ¡Ayer! ¡Oh! 40 montes después, ¿eh? Y está sí A ver, da, da solo esa sin campeón Es la primera vez que me, me enfrenta a este boss, ¿eh? También de decirlo La primerísima Vale, a la cabeza, gente A ver, tío, o sea Va bien Uf, Va bien si me cubro todo el rato O sea, literalmente ¿Todo bien? ¿Y eh? tú eh? qué cuenta? Muy bien, la verdad O sea, pues mira Viviendo como he dicho wow, oh, Me quema el culo Viviendo en el ring eh, Queriendo traer nuevo contenido Mañana es la... Oh, mañana es la temporada nueva del Fortnite A ver qué se trae Campeón, Kiko Que puede llegar a ser una mierda La verdad, ¿Para qué? Hostia ¿Para qué te voy a mentir? ¿Eh? ¿Y eso? Me acaba de bajar los FPS Que te cagan por la cara ¿Wow? what? Y la verdad que también eh, siguiendo con el Kacic del campeón, Kigol, de una manera increíble Ayer empecé, eh, bueno, hice O intenté hacer mi primer, eh, en, bueno, speedrun De Kacic, flipa Y la verdad es que no tiene contento, me salió bien En cierto modo, la verdad, o sea, no me salió en plan Como de Mexican Runner Que no sé si os sonará, que es el mejor para mí de los speedrunners De Kacic, sí Y la verdad es que me sorprendió Hostia, hostia, hostia, que tiene el low parring ahí ¡Ah, Aprovechalo Bien, let's go te caes, sí, te doy Te voy a hacer un pralza, faca. usted que no le da, usted que no le da Ah, por vacilar Que no le da Gente, que me muero Nah, nah, nah O sea, fe ya está Bien Easy Y qué alegría también Me cago en la leche Que haya llovido en la semanica Que parece mentira Velo lunar, qué guay Parece mentira Pero la semana pasada de una manera súper rápida Os lo prometo O sea, han pasado súper rápida Porque estás súper focus Intentando, por supuesto eh, Mejorar el, el, el no hit, eh, Te lo prometo te lo juro, eh, campeón, eh Vale, voy a ver si ahora me, me dice otra cosa, ¿vale? Eh, el maldito Alexander ¡Increíble! ¡Madre mía, yo! ¡La lanza esa, hermano! ¡Qué cojones! ¡Lol! ¡Yo! Eh, ¡Ah, que, oh, qué guay! No puede invocar a nada porque está invocando al Balta ¿sabes? ¡Hostia! ¡Oh, ¡Qué guapo, bro! ¡Qué... Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Hostia, ¡Oh, me equivoqué! Bueno, casi Hermano, soy es el Barta? <risa> <risa> <Eso>. <risa> La madre que me parió eso que es, tío, Barta. Dios, eh, ¿qué acabas de hacer? Dios. Hermano, ¿qué ha hecho Balta? Bro. no, eh, no, no, no. No tengo que apoyar a Barta ahí. Me lo quedo yo. Me igual que me quite vida ahí. Lo puede matar, Balta ahí. No. Vale, voy, voy, voy, voy. cabrón Buena esa, coño, ahí. ¡Oh! Increíble, buenísima. Tanqueo yo a toda, eh. O sea, tanqueo yo a toda, tanqueo a toda, tanqueo a toda. Qué guapas las habilidades del Barta, yo que haga incluso eso, loco. Wow. ¡Oh! No me esperaba eso del Eh. Papísimo. Lol, no, que va por el Barta. Mano, que me queda atascado. ¡Oh! ¿Yo? ¡What! ¿Es un puto dragón? Mano, es un guerrero dragón. Me está tocando el ¡Deja al Barta, cabrón. Uf, la madre que le parió. Vale, guapísimo eso. Eh, viene a por mí. No, viene a por Barta. Dios, qué pelea tan apoteósica en duales, eh. Mira cómo Barta va. Lol, increíble. Puto Barta, tío. Va, vale, este boss era complicado, eh. Espadón de ruina. Increíble, hermano. Puto Barta, eh. Qué guapo, hermano, el ataque ese. Qué guapo. ¡Qué guapo el ataque ese! <ríe> ¡Qué guapo, tío! ¡Wow! Sea, ¡Y qué fantasía, loco, el juego así! ¡Es una fantasía, tío! O sea, ¡Es una fantasía, hermano! ¡Es una fantasía, o sea, literal! Lo convierte en algo totalmente increíble. Capoteo, apoteo, loco! ¡Wow! ¡Flipante, eh! ¡Primer, primer PvP así! O sea, PvP, perdón, PvP, eh, más vicio. Me he quedado loco. Increíble, lo prometo. ¿Sabes? Es precioso. La maldita viva esa es preciosa. Cómo eh, pelea las tácticas que tiene. El mapa en el cual peleamos. Parece Asura. Eh, no sé si os sonará un juego de la Play 3, ¿sabes? Que era, eh, era la boya, la verdad, la Asura, tío. ese Asura ¿sabes? Se llamaba. La cañísima. Vale, eh, tiene rico y para mí, ¿no? De una. ¿Qué pasó, campeón Pibardo? ¿Cómo estamos, gachón? Enormísimo. Hey, ¿Cómo va este miércolestico? ¿Vale? Le he dado. Este miércoles 5 con Flow A E.K.J. E. Clive de Tari Let's go Ahora me voy también al Minecraft, No os preocupéis No voy a echar tanto tiempo hoy en el, el, el ring Ayer me pegué dos horas Recuerden, gente Recuerden, dos horillas eh, Me pegué, vale Qué guapo está este boss, tío Muy bonito, eh O sea, aunque sea modo fantasma Górico Y cómo te encuentras también Cómo va la recuperación, campeón pibardo Enormísimo uh, Patón, y yo coce la puta cara Guapísimo Me encanta uh, Hola, ¿qué tal? Voy a esquivar todas tus flechas Bueno, tus espadas de alma Creo que me va a salir ya. Oh, mierda. Vale, me he flipado, eh. O sea, me he flipado, bro. Me he flipado. Me he flipado, pero que flipa. ¡Qué bueno que me ha pegado en el, el árbol! ¡Ah! No me lo creo, mami. No me lo creo. Me flipé, eh. Ah, está más muerto que vivo, bro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¡Oh! Concha tu madre. Guapísimo, tío. <risas> Uh, qué guapo, no me jodas, en serio Me ha dado el, me ha, me ha dado el flechazo ese Eh, eh, extended, eh No me acuerdo si pillé la recuperación o no Ni me acuerdo hermano, eh Os lo prometo que ni me acuerdo, os lo juro, eh El ortopédico eso Literalmente, ortopédico al máximo Vamos a ver si le hacen algo los ballesteros Vais a ver que va a venir con Con una corna voladora Que ocupa todo el mapa entero Y eh, cuento uno, dos y tres, y aquí caigo yo mientras eh, tengo cuidado con la patada trasera Y hace puñetas, ya está Para que veáis lo basura que es este bot, tío Que es un mierda Un mierda, vamos, seca, lo odio, tío Este boss. es bonito, pero me parece una basura El combate que se ponga media vida porque le da la puta gana Eso me parece ridículo Os lo prometo Que se ponga vida sin de gratis me parece horrible Ahora se va para atrás El puto Está muy bonito el combate pero me da coraje una barbaridad Que el bicho este tenga la puta capacidad eh, Estratosférica de recuperarse la vida Odio eso A ver si le da esta maña, tío No lo ha dado, ¿no? Increíble No le da, ¿no? Uno, dos y... Eh, tres Casi me da, ¿eh? Ahora se va a poner toda la vida, gente, atentos, ¿eh? Atentos toda la vida que se va a poner el perro Ahí lo tenéis Venga, ponte toda la vida Hermano, dite tú que... dite tú que roto dite tú que roto compadre toda la vida gente venga de gratis, ¿sabes? venga ya venga ya compadre venga ya es, es muy abusivo, lo prometo muy abusivo otra vez ah, que ahora estás aquí hermano ¿qué hace ¿Sol? este tipo de voz, tío, me flipa pero no lo entiendo hostia y eso ¡Qué guapo! ¿Se pone a dos patas? ¿Hola? ¿Lol. La madre que me parió Vale, le meto los bleeding, gente Se ha puesto a dos patas, tío La madre que le parió, tío ¡Ándala! A dos patas ¡Ah! ¡Uf! Estoy haciendo muy bien, ¿eh? Bueno Bueno la cagué ¿A ¿Qué hace tío? ¿Eh? ¿Va a investir? Vale, nada se aprovecho Mierda Se teletransporta, gente No ¡Lol! Qué apoteósico combate ¿Van a investirme? ¿En serio? No, no Let's go Que la cabrita mola Oh, la patada trasera. ¡Uf! ¡A la patada delantera! No, bro. No me jodas, maní. ¿Otra vez? ¿En serio? Ah. Hermano, digo, te estás pasando, ¿sabes? Te estás pasando, pero al hierro. Eso como me destijo, jodido, gente. a bien de daño. Te reviento perro. Ataque pony. Pony pisador tío. Mierda. Lo. ¿Qué hace? ¿Qué mecánica? ¿Qué mecánica es esa? La madre que te parió, hermano, ¿qué mecánica es esa, bro? ¿Sangón? La cagué, no la cagué, la cagué, la cagué, me mata, tío. Hostia, oh. oh, pero le corta la vida. ¡Hala! ¡Ay, mi madre! La madre que le parió, tío. ¡Hostia, oh, tío! Pero qué mecánica, ¿sabes? ¡Ay, mi madre que le parió! Tengo un punto de vida. Uno, dos y eh, tres. Vale, me piro para adelante ¡Oh, lo maté! A, a nada de vida, gente, increíble Espíritu ancestral Pues ya nos vemos <risa> Increíble, o sea, a cero de vida me lo he hecho ¿eh? A cero de vida, gente, finalmente Finalmente me lo hice Lo tenía, ¿eh? lo tenía, apoteósico En verdad, el boss apoteósico, súper bonito eh, pero no me creo que me lo haya hecho en el final No sé, tío, este boss es eh, Increíble, tío, increíble Cómo se fuma todo el daño O sea, se fuma el, el daño Que flipa ¿sabes?